Bienvenido al video tutorial de herramientas. Aprenda a utilizar las herramientas, a recibir asistencia técnica y a generar gráficos. En herramientas puedes exportar y traspasar datos en formato XML y CSV. En copias de seguridad puede obtener una copia local y en la barra superior, estadísticas y asistencia técnica. En copias de seguridad puede hacerlo en backup local de sus datos completos de Bamboo Cloud para guardarlo donde quiera. Puede exportar sus datos a CSV o XML desde Herramientas. Desde Asistencia técnica, Primeros pasos, puede consultar la página de bienvenida. Y en ayuda, asistencia técnica, puede formular consultas, incidencias y sugerencias al departamento técnico de Bamboo Cloud. mucloud crear copias de seguridad automáticas, en el panel de información verá la fecha de la última. En Estadísticas, consulte los beneficios de manera gráfica.